Hola, en este video les voy a mostrar el caso más básico para emitir una eh, factura electrónica en el fondo su primer documento eh, el caso más sencillo que podemos generar para eso nos vamos a emitir documento y acá ya tenemos por defecto seleccionado factura electrónica vamos a omitir la mayoría de las opciones ya que solamente nos interesa omitir la factura con los datos más sencillos que podamos tener Entonces completamos primero los datos receptor si el receptor existe se nos van a completar automáticamente los datos que, que tenga en el sistema en el caso de que algún dato falte lo completan ustedes manualmente luego debemos completar el o los ítems o sea, producto 1 por ejemplo es unitario mil pesos y eso es todo, si quisiéramos agregar michael podemos agregarlo acá y eso es básicamente la forma de cómo se genera una factura eh, si ustedes ven la pantalla hay otras opciones que pueden realizar en otros videos pero en este caso queremos solamente hacer el caso más básico, entonces simplemente hacemos clic en generar documento Vemos la previsualización, aquí tenemos la opción de descargar la eh, previsualización de las facturas si quisiéramos. Ahí está la previsualización. En el caso que nos interese usar este documento como cotización, hacemos clic en descargar cotización. El documento es muy similar, pero en este caso indica cotización y tiene un folio de cotización. Y si estamos de acuerdo con el documento o tenemos que generarlo directamente, hacemos clic en generar DT. Y eso es todo, ahí la factura ya está generada. Como pueden ver, fue enviada a impuesto interno. Lo único que quedaría ahora por hacer es eh, verificar que la factura efectivamente está aceptada en impuesto interno. Para eso hay dos opciones de hacerlo: una es hacer clic en actualizar estado, pero esto espera que impuesto interno envíe un correo a nuestro correo de contacto con impuesto interno. Entonces, generalmente la opción más rápida es hacer clic donde dice ver estado de envío en SI. Si hacemos clic en esa opción nos abre la información directamente de puesto interno y ya podemos ver que el documento ya está aceptado ¿Ya? vamos a hacer clic en actualizar estado y ahí podemos ver que el documento también ya fue informado vía correo que está aceptado y eso es todo ahí termina la emisión del documento ahí obviamente pueden descargar el PDF verdadero e imprimirlo para entregar al cliente eso es todo